Vamos a hacer esta cara pero la vamos a hacer de una forma más sencilla para este grupo de, de compañeras que no se les da muy bien lo que es la pintura. Yo he cogido eh, la medida de la cara de, de Erika y este vídeo lo vamos a dejar también un poco como especial. Para daros unos cuantos tips y unos cuantos truquis y así os resultará más fácil el, el hacer vuestros propios diseños de las caritas de vuestras muñecas. Ya sabéis que yo utilizo ese tipo de reglas. Son reglas que yo compro en, en un bazar, en este caso lo compré en un bazar y utilizo tanto las de círculo como las ovaladas. Y ya tengo un vídeo en este canal en el que os comento cómo utilizar este tipo de reglas y cómo yo suelo hacer las caras de las muñecas. Abajo os dejaré, debajo de este vídeo, en la cajita de información, os dejaré un enlace para que podáis ir a verlo si os apetece. En esta ocasión, ya os he comentado, yo he hecho el círculo de la medida que a mí me parecía que tenía que ser la cara de, de mi Erika. Y bueno, he utilizado estas estas reglas si acaso vosotras las tenéis os voy a dar los números que yo he, he puesto en esta carita y así vosotras pues más o menos os hacéis una idea si lo queréis más grande o más pequeño mirad yo he cogido el número 18 y lo he puesto sobre eh, lo que para mí sería el ojo de, de erika lo he marcado antes por supuesto ya veis que tengo la cara dividida en dos ya sabéis que yo lo suelo hacer así eh, dibujo la mitad de, de la cara y después bueno pues me guío de unos, unas cuantas medidas mirad por ejemplo entre un ojo y otro pues hay un centímetro y un es que tampoco lo tengo muy medido ya sabéis que yo lo hago bastante a ojo pero bueno entre un centímetro más o menos es lo que hay de diferencia de distancia entre el ojo y el centro serían dos centímetros lógicamente los que tendríamos de, de distancia entre ambos ojos y bueno pues eh, como os estaba comentando yo he puesto el iris número 18 he señalado el círculo y después lo único que he hecho ha sido dibujar lo que sería el contorno de, del ojo y después como pupila pues yo he cogido una que es muy pequeñita es el número 6 esta de aquí es muy chiquitita porque quería darle bastante eh, quería que el ojo estuviese muy abierto que diese la sensación de estar muy muy abierto Después le he pintado lo que para mí es el arco del ojo y le he pintado unas cejas. Quizás estén un poco altas, luego ya veremos a ver si, si se las bajo. Y bueno, pues ahora aquí cuando he llegado a la nariz le he dejado más o menos un centímetro entre lo que es el final del ojo y el centro de lo que sería la nariz, la primera curvatura de la nariz. Y una vez hecho esta curvatura, solamente he hecho la mitad, pues he girado por aquí. He hecho como una especie de Z y con eso he dibujado la, la nariz. Y después, como a medio centímetro creo, a medio centímetro he dibujado media boca. Le he dibujado una pequeña sonrisa y el labio. Lo que hice fue doblarlo y eh, al lado de una ventana calqué de un lado a otro lado y este ha sido el resultado entonces para que nos sea más fácil en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser pasarlo a tela antes de, de coserla vamos a dibujar lo que es la cara y así tendremos mucho más fácil lo que es el, el contorno en sí voy a intentar hacerlo un poquito más cerca a ver si, si lo veis mejor Aquí se va a ver con más nitidez. Pues mirad, este sería, ¿veis cómo se ve perfectamente por donde está el dibujo de, de la carita? Entonces, para hacer las cosas un poco bien, lo que vamos a hacer va a ser utilizar nuestro rotulador, el bolígrafo que tenemos borrable, y vamos a calcar nuestra carita. Vamos a dejar márgenes de costura para luego coserla y vamos a ir marcando todos los detalles. Yo en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser lo que os he comentado antes. Me voy a ir a la ventana. Y lo voy a poner para que me dé la luz más directamente desde abajo. Y así me resultará más fácil ponerle todo en su sitio. Voy a hacerlo y enseguida vuelvo. Bien, pues ya lo he hecho. Ahora voy a, a remarcar todo lo que es la zona que os he comentado de pupilas y de la zona de iris. Os dije que habíamos utilizado el número 18 para hacer este círculo. Y lo que vamos a hacer va a ser remarcarlo porque prefiero que me quede lo más redondito posible y así lo tengo más perfecto como veis es una forma muy fácil y muy sencilla de, de hacer nuestros, nuestras caritas y ahora lo vamos a poner aquí la pupila del número 6 así nos quedará todo un poquito más, más marcado y bueno pues esta sería la carita ahora lo que voy a hacer va a ser voy a, a ubicarla aquí mira yo aquí le había dejado unas marcas puesta desde aquí dentro yo había puesto estas marcas aquí para luego hacerme una idea de por dónde me iba la carita redonda entonces, si queréis lo podemos hacer por aquí por el derecho. Vamos a, a dibujarla. Esta es una forma muy muy sencilla de, de hacerlas sin que nos cueste un sofocón si no nos sale. Estos es, son algunos de mis truquis que como ya sabéis, siempre comparto con vosotras. Bien, pues ya tenemos dibujada nuestra cara y ahora lo que vamos a hacer va a ser doblarla y vamos a buscar su centro, porque por aquí es por donde la vamos a coser. Ahora volvemos a remarcar por aquí. Y así ya tenemos la seguridad de hacer la cara y que nos quede centrada yo os voy a dejar el molde de la carita ya dibujada os la voy a dejar justo con el resto de, de los moldes y patrones de, de Erika os lo dejaré así seguramente os va a resultar un poquito más, más fácil el verlo y ya pues os dejo medidas y demás Bien, pues una vez que lo tenemos así, yo lo que voy a hacer va a ser poner un alfiler y cortar. Ahora me iré a la máquina, voy a coserla, la recortaré con la tijera de zigzag y la voy a rellenar. Y una vez que ya la tenga rellena, volvemos y pasamos a pintura. Pues mirad cómo me ha quedado. Una vez ya pasada a máquina, la he rellenado y también le he cosido la parte de atrás vamos a empezar con la pintura ya sabéis que yo utilizo eh, muy poquitos colores tanto para pintura como para sombras y demás eh, sí que ya sabéis que hay muchas formas de pintarlas y hay muchas de vosotras que las pintáis súper bonitas pero el taller ha sido creado precisamente para ayudar a las que tenemos un poco más de problemas o nos cuesta un poco más hacer las cosas o no tenemos esos materiales que todos muchas de nosotras tenemos a nuestro alcance y para ese grupo de, de compañeras, para ayudarlas a que puedan hacer sus muñecas y sus manualidades pues con ese fin ha nacido este taller. Por eso os, os comento que yo lo suelo hacer yo suelo hacer las cosas muy sencillas y muy fáciles para que todas podamos hacerlo. A partir de ahí después ya cada una eh, va haciendo su propia técnica y va aprendiendo de los propios errores, lógicamente, porque aquí nadie, nadie nace sabiendo. Bueno, pues mirad, eh, para hacer el tema de sombras, las que me seguís ya sabéis que yo utilizo los lápices pastel, ya os he comentado antes todos los materiales. Os los he dejado en un vídeo que también os he hecho, porque muchas también me habéis preguntado sobre qué materiales utilizo. Y bueno, para ello también os he hecho un, un tutorial que está en este canal y que podéis ver cuando vosotras os, os parezca oportuno. Bien, pues una vez mezclado el color blanco, marrón y el azul, yo con un bastoncillo de estos de los oídos lo que hago es una mezcla. Voy poniéndole eh, más o menos color según lo que yo quiera conseguir Y cuando ya tengo esta mezcla hecha Tampoco le voy a dar mucho, ¿eh? le voy a dar solamente un poquito por aquí arriba Ya os digo que no va a ser un maquillaje súper súper súper Y le voy a dar también un poquito por aquí lo que es solamente como si fuese una sombra en el ojo, le vamos a dar un poquito por la parte de abajo del ojo, pero como veis, algo muy, muy tenue, muy, muy poquito lo que es una sombra nada más le vamos a dar un poquito en la nariz y un poquito debajo de la boca esto ya os lo, os lo he hecho en otros vídeos este va a ser solo como un pequeño recordatorio porque no podemos estar haciendo siempre los vídeos repetitivos de hecho ya Bien, pues una vez hecho ya todo esto, vamos a empezar con las pinturas. Vamos a coger el azul. Muy poquita cantidad hoy voy a utilizar la pintura de la pintura textil, pintura para tela. Vamos a coger el blanco y vamos a coger el negro. Bueno, pues vamos a empezar a pintar la, la carita de, de Erika. Vamos a coser ya la cabecita de, de nuestra Erika. Mirad, yo lo que hago es que la pongo en una altura que a mí no me parezca ni que es un bebecito ni que es una muñeca un poco deforme. La voy a poner aquí. Cuando ya la tengo ubicada doy la vuelta y ahora por la parte de aquí de atrás empiezo a anudarla y a dar puntos. No tiro, simplemente voy uniendo una pieza a la otra y voy cogiendo tanto relleno de cuello como relleno de cara. Y voy dando unas buenas puntadas. Y ahora ya sí que empiezo a apretar un poquito. Doy la vuelta y empiezo por este lado también. Y repito como he hecho por el anterior. Ahora verifico que está en el sitio donde yo quiero. Y empiezo a apretar. como veis queda bastante bien bien cogida no se mueve podemos girarla un poquito pero queda bastante sujeta y ya vamos a darle un par de puntos más para asegurarnos de que está bien bien cogida Y así nos quedará la cabeza de Erika. ¿Veis? Queda bastante graciosa. Bueno, voy a hacerle algo que se me ha olvidado antes y que a mí me gusta jugar un poco con este, con este pequeño detalle. Vamos a coger un trozo de hilo de este que yo utilizo, el de muñequería, el resistente. Y vamos a hacerle una sonrisa a... A nuestra erika está un poco sonriente pero yo creo que esté un poquito más vamos a cogerle aquí arriba en la cabeza un punto y vamos a apretar vamos a hacer un nudo y vamos a apretarlo que esté bastante fuerte aquí ahora desde la parte de aquí arriba donde hemos hecho este punto vamos a bajar en línea recta y vamos a venirnos a la comisura de la boca y ahora un milímetro al lado y nos vamos hacia arriba salimos más o menos por donde hemos entrado y tiramos un poquito ¿Veis? y nos queda una pequeña sonrisa. Ahora mantenemos la tensión y cerramos. Y repetimos en el otro lado. Vamos a pasar nuestro hilo por aquí detrás. Vamos a entrar por aquí, vamos hacia la comisura de la boca y vamos hacia arriba. y anudamos esta parte nos ha quedado un poquito más hundida volvemos a hacer la misma operación Entramos, vamos hacia la comisura de la boca. Y subimos. Y tiramos. Ahora. Y ahora ya mantenemos la tensión y rematamos. Bien, pues hasta aquí ya tendríamos la carita de, de Erika. Ya la tendríamos preparadita para, para peinarla.